amañar preguntas de oposiciones de oferta de empleo público es gravísimo. Vulnera el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad. Es un delito. Es un delito. Y en toda España, cuando esto se comete y se lleva a la Fiscalía, hay condenas de pena de cárcel. Y, por lo tanto, consideramos que este ayuntamiento algo más tiene que hacer que simplemente retirar las preguntas. En primer lugar, porque no es la primera vez. Hemos tenido casos similares y lo habéis conocido, lo hemos denunciado desde nuestro grupo y desde otros grupos de la oposición de este ayuntamiento, en Zaragoza Activa, en Zaragoza Vivienda, no nos vamos a recrear, eh, pero en este caso eh, nosotros queremos... A sumarnos a esa petición que, vuelvo a repetir, todos los sindicatos de la Casa han hecho y han solicitado en el registro y se lo podemos facilitar, la solicitud de todos los sindicatos, mínimo, mínimo creo que se debería de abrir una investigación en recursos humanos.